Comienza ya por el año 2000, 2007, 2006, 2007, en lo que se le denomina la, la revuelta sureña. Como una especie de resurgir o renacer de la poesía, sobre todo de, de gente emergente, de gente joven, en, en los bares. Alejándonos un poco bueno, pues, de, de la habitual lectura, eh, no quiero decir rancia, pero de flexo, de libro, de gente sino que simplemente era, era poesía con... ...con música, poesía... ...como una forma más de entretenimiento... ...más cercana también para la gente. Es una cuestión simplemente de, de maquillar... O de, ...o de esconder un poco al, a, a Fernando Bazán... ¿no? En, en, ...en estos primeros años... ...pues bien, pues no sé, por, por la adolescencia tardía... ...o por el, o por el hecho de, de, de, de cobrar un protagonismo de un alter ego... Sobre el cual, bueno, mediante ese personaje poder decir lo que realmente me diera la gana. Que es lo que hacía, y bueno, a hoy día sí lo sigo haciendo como Fernando Bazán. Ya no... o sí como vicio, pero bueno. Es, ese alter ego es el que el que surge. Pero detrás de mí se escondía un miedica que no tenía cojones. También hay que tener cuidado con los términos, con todo el respeto. Poeta, es como un traje, ¿no? Muy, muy caro que ponerse. Quizá tengamos que tener cuidado con el traje, ¿no? Eh, músico, bueno puede que se ajuste más, ¿no? Me, un, es una ropa que, que se puede llevar diariamente, oye, pero hay que hay que cuidarla y además hay que seguir formándose, o sea, músico precisamente yo, por ejemplo no tengo estudios de conservatorio, alguien que es músico o que se dice músico de verdad porque tiene esa formación perfectamente titulada, acreditada, más 10 años de conserv... oye, pues lo mismo es mucho más músico que yo, por eso también músico sí, aprendo, soy aprendiz, ¿no? de músico y artista Joder, ya lo de artista es enorme, ¿no? Pero si ya dice ¿no?, que artista es todo el que hace arte, toda esa paranoia, ¿no?, que, que tenemos... Bueno, sí, quieres decir artista, porque simplemente el arte es expresión y es comunicación y lo que hago de forma humilde es con mis canciones, con poemas o con un espectáculo, con mi cuerpo, con lo que sea, es comunicar una serie de sentimientos, una serie de ideas que, que me preocupan, que me inquietan o, o que tengo en mente... Pues entonces sí soy artista, ¿no? Pero ya está, ¿no? También es que todos esos términos llevan una parte de, de pose de. de. Muy, muy grande. A la cual, bueno, pues no estoy del todo, no a favor, porque a veces queda como por encima el es artista a realmente lo que hace, ¿no? O a es persona. Y entonces vamos a. vamos a ser personas y hacer las cosas, bueno, pues desde, desde el corazón sobre todo, desde el, desde el cariño y hacerlas, hacerlas hacerla bien. Después ya hablaremos de lo que la gente dice que es artista, poeta, músico. Es curioso cuando me presentan, te presento un amigo mío un poeta. Cantado. Un amigo mío que es artista, bueno, vale, fantástico. Muchas gracias. Pero lo dice la gente, ¿no? Pero yo no soy, hola, soy artista. Uf, qué grande eres, tío. No. Hola, soy músico. Bueno, no puede que sea. De besar a aquella chica en la playa una noche de verano. No estamos hablando de un, de un musical al uso, al, de, de, del, del, del término musical. En cuanto hablamos, escuch, oímos hablar del término musical, se nos viene a la, a la mente ese, ese, ese género, ¿no? De Broadway, la Gran Vía madrileña, los al Broadway madrileño, tal. Y no se trata de eso. Primero, por el, por el concepto, por el concepto escénico. No hay danza, no. No hay bailarinas, no... solamente es un, es un personaje, como un soliloquio, un monólogo, ¿no? Pero claro, tampoco es un monólogo de humor del tipo que se sienta ahí y se hace el gracioso durante media hora y después le aplauden, ¿no? No se trata de eso. Hay, hay, hay más fondo. Entonces, bueno, lo de llamarlo o denominarlo antimusical creo que me favorecía por discernir, ¿no? Por separar un poco de eso. ¿Y la parte de poesía Bien, el, el concepto de... ...performan y poesía unidos, ¿no? Mediante perfo poesía puede ser de alguien recitando simplemente con música... ...es que el término es como muy amplio, ¿no? Por suerte. Y también como un poco desconocido. El, el término, no vamos a decir que... que se, ...el término se inventa, puede que se, se invente en, en Sevilla, ¿no? Por, por esta peña del, del cangrejo pistolero, por, por, por Antonio, tal... Pero, pero poesía se lleva haciendo desde el cabaret Voltaire, ¿no? Porque también hay detractores, ¿no? De, de eso que, que dicen, no, ustedes no os habéis inventado nada, realmente no. Pero el término sí. Termino ante a esa, eh, bueno, polipoesía, eh, poesía escénica. Sí, pero, pero poesía no, no existía como tal. yo ¿no? huyó alguna vez de la policía. ¿Sabes por qué? Porque no se le confesiones en el no lugar. Es un libro. Es un espectáculo. Y después son canciones, ¿vale? Pero no son exclusivamente los poemas que compongan el libro, las canciones que van a salir en, en soporte, además, digital. Y ahí cambiamos algo. Se queda como libro, como parte fetichista, como algo que se puede tocar el libro. La parte fonográfica o la música se queda en digital, por razones de planchado, por razones también de mercado, como hemos hablado y el espectáculo, bueno, que se pueda asistir a, a verlo. La pregunta era muy importante con, con necesidad de, de ver si, si era, re, bueno, no rentable, pero si funcionaba bien el, el, el producto, ¿no?, de, el objeto del libro disco. Y bueno, pues la respuesta la da esto que, que te he puesto sobre el nuevo proyecto, ¿no? La, la primera inquietud es eso, presentarlo, hacerlo una vez, todo el espectáculo con todos, casi los 23, 24 músicos que colaboran, que colaboran que forman parte de, de ellos colaboran con su música y bueno después de moverlo y, de, y desarrollarlo que no es fácil no es fácil debido a eso al, al número de, de personas que, que hay que mover y también tampoco es fácil perdón tampoco es fácil puesto que el llamarlo el mercado si quiere llamarlo las instituciones hoy día le cuesta también trabajar contratar todo este tipo de proyectos, van a lo seguro. Nadie hoy día, tal, tal y como está el panorama, nadie va a contratar nada sin que antes lo haya visto. Vamos a, a, de, de artistas sobre todo nuevos, jóvenes, emergentes, a no ser que vayas muy recomendado, tengas un enchufe muy grande. Sus pajillas, como los miedicas que no tienen cojones, de la imposibilidad de, de crear y generar esto no tan tan ambicioso y quizás utópico, por eso vendo ese concepto quizás de representación única, si no vas te la pierdes, porque puede que no haya más, puede, nunca se sabe, ¿no? puede que mañana no haya otro día, o sea que no puede. Hay otros formatos del espectáculo más asequible, hay un formato de banda base, de banda de rock, con la que también se puede hacer y se hace, de hecho se oferta, lo estamos ofertando, el espectáculo y también un formato mínimo acústico. Es, bueno, una forma inteligente, digamos, de, de intentar, bueno, pues poder hacerlo. Porque a fin de cuentas, si estamos también en esto de la música, es porque nos gusta, ¿no? Aunque nos dé tantos sinsabores, de bueno, y nos ponga tantas trabas, se nos pongan o, o nos sucedan en el camino toda esa serie de inconvenientes, pero bueno, estamos también porque queremos hacerlo. Bueno, sacar el disco, todo este esfuerzo, ¿no? De tanto económico como eh, logístico, tal, de una ciudad, hasta grabar en Barcelona, en Sevilla, en Huelva, con músicos de todas esas ciudades. Para nada, para una representación solo, pues quizás sea un poco absurdo, ¿no? Que podría ser el caso, ¿no? Te vendo el concepto de representación única y si no lo ves, te mueres sin verlo. No, pero también se trata de intentar hacerlo, ¿no? Y de, y de llegar a más gente. Eh, sería absurdo enterrar el, el disco o el proyecto recién nacido. Acaba de salir a la, a la, o vas a ir a la calle en, en otoño y, bueno, ya no hacemos más funciones. Solo una... Si quiere vernos, tal. Bueno, se trata de, de también de, de poder hacerlo ¿no? en otros espacios y que, y que lo vea otro público. Sí, lo confieso terriblemente. Se consigue, ver, aparte, bueno, con trabajo lo evidente, ¿no? Que todo el mundo dice con trabajo, tal. Bueno, con creatividad, en fin, lo, todo eso que queda tan bonito. Se consigue haciéndolo en, en el directo, el texto no pierde fuerza cuando está musicalizado. Las canciones siguen teniendo su poder musical y el espectáculo tiene su poder musical, el contenido del texto y aparte una serie de acciones que sucederán entre canción y canción de la de la parte musical, que bueno que son acciones poéticas, no, por llamarlo de alguna forma y que también tienen un, un contenido el, el, el, el limite, miedo poético. A las personas miedo a la enfermedad, miedo al paso del tiempo, miedo a la decadencia. Se del consiguen cuerpo, trabajando las redes. ...se consiguen trabajando en la calle... ...se consiguen yendo, yendo a sitios... ...se consiguen con los familiares, con los amigos... ...pero principalmente es eso ¿no?... Si, ...yo no, no hice crowd, por crowdfunding este, este proyecto... ...y dudo que lo saque para presentar el espectáculo... ...pero esa serie de apoyos si lo sacara... ...sé que vendrían realmente de ahí... ...es mucho más difícil en mi posición actual... ...de que alguien que no me conoce... ...o que conoce muy poco... ...o que no ha ido a hablar de esto... ...apoye el proyecto. No es una oportunidad buscada... ...de intentar ser extravagante... ...extrafalario... ...diferente a toda costa... ...porque eso al final acaba... ...acaba chirriando, se nota. Es una oportunidad de... Mmm, ...cada uno es un mundo... ...y si potencias la, los ambientes... ...en los que te mueves... ...o, o las cosas que, que tienes... Y a tus contradicciones, tal, bueno, pues acabas creando algo original eh, tuyo, algo propio, algo. Con... Y eso sí es una oportunidad. Una oportunidad muy grande y también un problema. Puesto que si no suenas como o no te pareces A, es complicado de que te escuche. ¿Sabes? Eso de que aparecen Spotify relacionados, ¿no? Pues algo así o si vas a tal festival en la que están estas bandas es que eres de ese, realmente de ese panorama y yo la verdad no encuentro mi no acabo de encontrar sí, mi y si eso terriblemente avergonzado, no he tenido valor para luchar en mi vida porque tuve miedo, y no miedo a la muerte precisamente miedo de vivir, de vivir al límite miedo a las personas miedo a la enfermedad, miedo al paso del tiempo, miedo a la decadencia del cuerpo, miedo